Se hizo, se hizo y tenéis sí. que empezar por el nombre del proyecto. Y después... Vale. No puedo... Es que el nombre es mejor que... No, final Bueno, no, no, no. ¿Qué regla? bueno sí, no, Más no, ¿Qué reglas? ¿Qué reglas? ¿Qué digas? ¡cansado de dejar tu para...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 era 3000 o 3K. Da igual, porque tenemos los dos modelos. Uno transparente, para que puedas ver todo. Y el otro con corcho en 3D. ¿Quieres que tu novio tenga los abdominales de Thor? Batamanta con abdominales de Thor. ¿Quieres que tu novia tenga el cuerpo de Angelina Jolie? Pues te vas a fastidiar. Pero puedes simularlo con BS3000 modelo Angelina. Yo <risa> <risa> lo voy a presentar más tranquilamente. <risa> A ver, empezamos, se llama DinoClock, es un reloj para niños con forma de dinosaurio y cuenta, pues es una forma de que los niños aprendan a las diferentes etapas de la creación del hombre, desde los dinosaurios hasta la del hombre. Es de plástico, es resistente para los niños no se hagan daño. Eh, las 12 son eh, sería el Big Bang y de ahí pues la, hasta la creación sí. del hombre y la alarma tiene sonidos de dinosaurios por ejemplo y futuras aplicaciones pues diferentes relojes de, para explicar las diferentes etapas del de ser humano y así el niño mirando la hora pues se va aprendiendo ¿La las etapas de, de la historia ¿cómo es? Esa, la alarma con sonidos de dinosaurios oh. ¿Sí? ¿Y la batamanta así es descabellada o qué? Pero si eso se vende solo. No, es Va. Bueno, a nosotros tocó lámpara y moco. Estáis hartos de comeros los mocos, pero no vuestros sino los demás. Seguramente habéis ido a algún bar que era muy guarro, no tenía una toallita ni pan ni huele. Pues mira, con nuestra lámpara vamos a escanar nuestro plato para aseguraros que nunca vais a comer otro moco, no vais a eh, moco. da igual, o sea, nunca vais a comer más de los mocos, solamente usamos la persona que se lo creen y lo producen y nos dan pasta y todo. Tiempo, no pasa. Pues perfecto. Me eh, ha tocado corcho y calcetín y hemos asociado esto, lo hemos cambiado un poquito porque realmente sabéis todos que estamos en una época convulsa, de, pues de revuelta social un poquito y tal. Todos hemos pensado realmente pues que hay un nicho de mercado que no está explotado que es la gente subversiva como Sachi Cordillo. Todos hemos pensado en hacer con corcho y calcetín es realmente prepararlo... Nuestra guía se llama Cóctel Mati 2000. Y es para que la gente prepare un cóctel molotov enseguida. Directamente en su costo, pero directamente podemos lanzar donde queramos. Vamos a poner como figura: queremos poner a Bertino Corne y a Stache Gordito haciendo una especie de, una especie de vídeo para que. Y es una cosa, es un nicho de por explotar. Vamos a sacar mucho dinero. Hola, buenas tardes. Nos tocó Silla y Guillotina. Nuestro producto se llama Sillotina. Y bueno, bueno tenéis razón de una silla y una guillotina. El problema que queremos resolver es principalmente cuando tenemos que picar cosas fuertes, o sea, ¿no? por ejemplo, una lechosa, una patilla, o troncos, o lo que sea, tenemos una silla con una guillotina integrada, que a través de pedales, sin tener que usar las manos, podemos ejercer mayor presión y cortar con mayor facilidad. El enfoque puede ser un enfoque doméstico para amas de casa, por ejemplo, o para personas mayores que no tienen tanto fuerza ya, o un enfoque industrial. Y se puede vender además con el tema del fitness, como está muy de moda, para que las amas de casa se mantengan en forma puedan hacer bici mientras ven la TV, con Bueno, nuestras dos palabras son jeringuilla y pingüino. Nuestro nombre comercial es pingüinguilla. Y, y lo que hacemos es una, una vacuna para los pingüinos porque todos estamos cansados de ver pingüinos muriéndose por el calentamiento global no queremos que nuestros hijos crezcan sin tener a pingüe en los dibujitos entonces lo que queremos es meterle una vacuna para que se activen un poco más y tengan un poco más de calor corporal elegimos bien o mal Agua y mechero, dos elementos opuestos. ¿Eh, ¿Cuántos de vosotros fumáis tabaco húmedo? ¿Cuántos de vosotros conocéis a alguien? No digo que nadie aquí fume marihuana. Puede ser... Bueno, se Pero pues, presentamos nuestro producto mínimo viable Philewilis 7500, por lo mejor, que todos ellos. Y consiste en una pipa de agua con un mechero integrado para todas aquellas situaciones en las que no puedes o no quieres andar con el mechero con la pipa y es mucho más complejo. <risa> completamente portable, completamente... inventado. Agustín, como lo hagas esto bien, te vas a estar hablar palos estar. Hoy vengo a presentaros el telebotel formado por teletransporte y por botella. Tenemos un problema en nuestra sociedad, que es el tema del transporte. El moverse de una ciudad a otra, a veces nos cuesta unas horas, pero moverse de un continente a otro cuesta mucho tiempo, quebraderos de cabeza y sobre todo ir con la maleta y con el equipaje y entre otras complicadas situaciones. Entonces hemos diseñado un producto que está pensado en este caso para ejecutivos y emprendedores que tengan que ir de una punta a la otra del planeta de manera rápida, sencilla y a un coste muy asequible, porque su hora vale mucho dinero. De esta manera, nosotros hemos instalado en cada una de las ciudades más importantes un centro donde tú vas a ir, vas en este caso a seleccionar el lugar donde quieres, te vamos a dar una botella y automáticamente te vamos a teletransportar a esa ciudad en 5 segundos. De esta manera, ahorras en tiempo, en dinero y sobre todo en quebraderos de cabeza de coger taxis y para arriba y para abajo. Todo en de tele... De... Telepotel.com, que es uno de nuestros patrocinadores, gracias. y muchísimas gracias. <risa>